Hola, buenos días. Yo soy James Archer de Proyecto Schillingo y hoy voy a enseñarles uh, la diferencia entre TH e TR. ¿Por qué? Porque es difícil por, para mucha gente. Uh, como hay muchas palabras que son difíciles para nosotros pronunciar. Tres árboles, three trees. Tres árboles, three trees. Mira, con TH, es importante que podemos, en inglés, es, es importante que podemos ver la lengua um, uh, dentro de, de, de los dientes. Ok? Three. Mira, puede ver. Three. Three. Three trees. Three trees. Tres árboles. Three trees. Trees es fácil porque es, es muy similar de tres. Three, Trees, three, ok. Mira, three, three, ok. So, todas esas palabras que empiezan con TH, como these, those, three, empieza con la lengua afuera. Tres árboles, three trees. Bueno, uh, más en el próximo video, ok. Y nos vemos pronto. Chao, yo soy James.